Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com.es, estamos, eh, bueno, aquí en, en el sector La Judith, en el Cantón Quevedo, eh, bueno, no, está realizándose una ayuda a un adulto mayor de aquí del sector que se había pedido colaboración a través de nuestra página de Aldia, vamos a escuchar un poco. A ver si pasamos. Bueno, como les comentaba, amigos internautas, eh, se, se, bueno, se había pedido colaboración eh, a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación, eh, el señor Carlos Mora Medina, que necesitaba una ayuda social por sus dolencias, él eh, padece pérdida de la visión, también eh, pérdida de calcio en sus huesos y estaba internado en la clínica Galaxy de aquí de la, eh, de la vía Valencia. Y esto llegó pues a, a oídos de las autoridades del MSP y pues han, han venido a, a entregar algunas medicinas para que eh, puedan hacer su tratamiento. Sí, Nosotros nos enteramos por medio del día.com la eh, situación de don Carlos Hola. Como se los dije en el momento de conversar con ustedes por teléfono eh, Tal vez hay muchas inconformidades con el hospital del Ministerio de Salud Pública Y a veces por eso ustedes como familiares recurren a las clínicas privadas En estos momentos no estamos en condiciones económicas Como para poder cancelar esos valores Ustedes necesitaban unidades de sangre Y pues son eh, situaciones con las que sí contamos en el hospital que me hubiese gustado muchísimo haberles podido ayudar con eso. Pero si la situación se repite, se vuelve a dar, no duden en llamarnos, no duden en comunicarnos. Nosotros somos una, somos una administración que estamos presta para ayudar a nuestros pacientes. Siempre estamos pendientes, el gobierno lo garantiza así, ellos tienen derecho a, a esos servicios. Y el hospital de, el, el hospital de Quevedo sí tiene, tiene unidades de salud. No es que no las tiene. Entonces sí hubiésemos podido ayudarles. Pero si se da el caso nuevamente, incluso todavía lo veo un, eh, sí, un poco pálido, sí, todavía lo un poco pálido. Y ahorita nos muestran los exámenes, nos muestran todo lo que les indicaron allá y pues eh, de esa forma ver cómo, cómo nos articulamos sin caso y llegamos a necesitar más amplios. Ahorita hemos traído al médico especialista para que él proceda a valorarlo a Don Carlos. Don Carlos lo va a atender un médico. A ver, lo vamos a colocar una más para que. Un ratito nomás. Un ratito Ya lo voy a robar. Ahí. está. completa. Ahí está. Venga, doctor, sí. para pues que lo vean. ¿eh? No, por los exámenes, por favor, todo lo que se me ha pasado. Sí. Los exámenes. Todo lo ver, que se me la pasado. Ah, ya, las fotos están en la Y la receta de nuevo de ti. Mm, ahí está el ¿La tengo. que me pasó usted? ¿sí? Todo le pasé a usted. Ya. los exámenes. Bueno, amigos internautas, bueno, aquí nos encontramos con Ángela. No sé si nos puedes decir qué es lo que tiene tu papito a detalles a los seguidores. Quizás necesitas también otra ayuda para que puedan ellos también eh, colaborarte en, en el tratamiento de tu papá. Hola, ¿cómo estás? Hola, mija, ¿qué tal? Bueno, primeramente le agradezco mucho a todos ustedes que han estado aquí. Gracias a usted que me ayudó con el tema de mi papá. Yo puse algo y tú me ayudaste, entonces muchísimas gracias. Eh, sí, bueno, eh, requiere de lo que es pañales, pañitos húmedos, gas, aguante... De, porque él sufre de unas escaras profundas en la parte de atrás. Tiene toda esta parte dañada, la parte de, de las nalgas de él. Entonces, este, bueno, hay que hacer diariamente las limpiezas y se requiere de eso. Uh -huh. eh, estabas en una clínica y ya lo, lo Sí, estábamos la en la una la clínica la privada, la privada la exacto, la en Aguilaxe. Eh, bueno, la atención fue buena. Yo sí vi un resultado bastante favorable porque él tenía mal olor y ahora no lo tiene, tiene más, se le sangra más que todo, porque no le sangraba, porque el tejido estaba muerto, entonces todo eso le ayudaron, ¿para qué? Pero ya como no tuve como tenerlo más tiempo, entonces me tocó de sacarlo. Y uh -huh. pues ahora esto... Como aunque no, el doctor me dijo, bueno, ya hay que darle de alta y va con medicinas a casa y buscar una enfermera, algo que nos ayude, pero ahorita no he podido encontrar a las enfermeras. Sí. Bueno, y ahora esto ha llegado a manos, bueno, a oídos, podría decirse, del MSP. Y bueno, has recibido una pequeña ayuda o una ayuda de parte del, del Ministerio. Es Así es. Estoy muy agradecida con ustedes todos. ¿sí? Uh -huh. Bueno, ahí está la versión ella, de Ángela. hecho conocer medicamentos que le habían recetado en el... Sí, usted me pasó la receta. Entonces aquí, por medio del Ministerio de Salud Pública, hemos traído los medicamentos que requiere, todo lo que le han prescrito en la receta, está aquí para que el señor pues pueda puede de alguna manera mejorar su estado de salud. Aquí están las, los antibióticos, la ciprofloxacina que me había indicado, tenemos eh, las cipros, las ketorolacos que son para el dolor que también habían prescrito, le hemos traído las soluciones salinas para que le puedan poner los sueritos y la semin, que es vitamina C también para. ¿sí? Entonces aquí ya le hemos traído todo para que con esto pues, el señor pueda recibir el tratamiento que le dieron en la clínica y de esa forma pues ayudarles de alguna manera a ustedes. Muchísimas gracias, muy agradecido. Bueno, aquí nos encontramos también, eh, se ha he hecho, hecho presente he hecho. la directora distrital Quevedo de Quevedo, eh, Mocache Buenafé y Valencia, del Ministerio de Salud. Ella, bueno, ha llegado a esta publicación que se hizo de, de, en Al Aldía. Eh, la ayuda que necesitaba es de Don Carlos, ha llegado a ella, inmediatamente, les digo, ella se contactó conmigo a través de Facebook. Sí, a través de Facebook y me comentó que le ayudé con el número de teléfono con Ángela, ¿no? Un poco resaltar ese tema de la eh, pronta ayuda que se dio una vez que ya eh, se hizo la publicación y bueno, no, un, coméntenos un poquito, aunque ya nos dijo algo de lo que se está ayudando, eh, eh, cómo, cómo, está, ¿cómo se gestiona este tema? Pues, Buen día, pues eh, agradecer como siempre al día.com porque por medio de ustedes pudimos conocer el caso. Eh, a veces son situaciones que se nos van de las manos como ministerio, son cuatro cantones que tenemos a cargo, pero la prensa siempre es muy importante. Eh, en cuanto supimos del caso de don Carlos Mora, eh, inmediatamente me comuniqué con ustedes para conseguir los números. De inmediato me comuniqué con la hija, quien me supo manifestar que por la emergencia lo habían trasladado hasta la clínica Galaxy donde pues obviamente como ministerio no pudimos ingresar eh, directamente para hacer la investigación del caso, para ver de qué forma le podíamos ayudar, pero le dije a la hija que de inmediato esté en la casa, me comunique para poder yo llegar acá con todo el equipo, hacer la visita y brindar la pronta ayuda. Anoche la hija me comunicó ya bien tarde, contacté con todo el personal, les dije 8 y media, 9 de la mañana, estamos en la casa de don Carlos y es así pues como hoy hemos llegado acá hasta con, con un médico especialista que lo está valorando para ver qué es la necesidad que tiene. Hemos traído los medicamentos que le han prescrito en la clínica para de alguna forma eh, ayudar a optimizar un poco el gasto de los familiares que entendemos que estamos en una situación muy crítica y pues si se, ser necesario estaremos viendo la, la manera de hacerles llegar una enfermera cada un día, cada dos días para que puedan venir hasta acá, vemos que es un paciente encamado, no puede movilizarse. Entonces haremos todo lo posible para ayudarles, por lo menos que vengan a hacer la limpieza al domicilio. Eh, recordar que este es un derecho que garantiza el Estado. Nuestro presidente de la República, el, el Guillermo Lazo, él está muy pendiente por la salud de todos nuestros pacientes y pues eso es lo que tenemos que replicar nosotros en territorio. Muchas gracias a la directora. Bueno, está explicado un poco la ayuda que se va a brindar. Se va a tratar también de lo posible en, en que se dé el, eh, bueno, la atención de una enfermera que se necesita en este momento. Y es la información, amigos, eh, queríamos un poco dar a conocer este tema porque se había presentado como una ayuda social a través de nuestra página de Facebook. Y, eh, bueno, ha recibido la, la ayuda del Ministerio de Salud Pública. Es la información, así que ustedes están pendientes también en nuestros números de difusión que están en pantalla. Y eh, para que se puedan contactar con nosotros también, eh, hay muchas personas de corazón solidario se han comunicado también con Ángela para brindarle alguna ayuda. Sabemos que algunas publicaciones que se realizan en nuestra red social también eh, de alguna manera... Eh, y reciben esta ayuda y, y es importante, no es muy importante porque hay personas que no, que no tienen eh, los recursos para poder tratar una enfermedad que suele costar mucho. Es la información, amigos, que tenemos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aldiaaldia.com.es y nuestra plataforma web www.aldia.com.es. Muchas gracias.